Yo no vivo sin vivir en ti Tu mirada dulce me hace renacer Tu conversación de no importa qué Hacen que te ame y más te amaré Pues resulta que es a ti a quien amo Aunque haya amado tantas veces me habla de amor, es tu mirada dulce Te amo a ti Y me haces feliz Mi vulnerable corazón a veces te llora A veces te asalta y a veces te ignora Eres el diablo pero veo un ángel Eres el destino te llegó a cambiarme, ya no vivo sin vivir en ti, tu mirada dulce me hace renacer, tu conversación que no importa qué, hacen que te ame y más te amaré, y todos opinan, y todos predicen, tú y yo seremos un fracaso profundo. Yo no escucho a nadie, no me importa el mundo. Solo de ti espero, del amor lo mejor. Te veo colmada de muchas inocencias, no puedo vivir ya sin tu presencia. Yo sé que me tienes un amor profundo,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 conversación de no importar qué hacen que te ame y más te amaré.